Y hablando de Messi, sí. ¿alguno de lo escucharon a Messi arengar? No. Nunca Bueno, se viene una serie de Netflix, sí. por eso está esta arenga La han tenido bien guardadita porque mañana estrenan una nueva serie Que te hace referencia a la obtención de Argentina de la última Copa América Lo tuvo en guardado, eh, bien guardado digo Netflix Y publicó hoy la arenga de Messi en la previa de la final ante Brasil Me encantó Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil Hoy pues no quiero decir nada de esto Hoy quiero darle la gracia, muchachos. Quiero darle la gracia por estos 45 días. Lo dije el día de mi cumpleaños. Son un grupo espectacular, un grupo hermoso. Y lo disfruté muchísimo. ¿Eh? 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El dibu, el dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pude hacer El, el chino igual. Lo vio un ratito nomás, todo un ratito nomás, muchachos, ¿y todo porque Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos, teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito, y ¿sabes que lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso, ahora bueno, vamos a salir, vamos a levantar esa Copa y la vamos, vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabes qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá, Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea valiente para todo. Así que salgamos confiados y tranquilo, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Ah! Qué Dios, qué yo bueno. lloro, Ay, me encanta Esto yo me lo voy a poner cuando esté medio bajón Cuando esté así nada. con algo que no me ha salido Confiado bien Me lo voy a poner sí, sí, sí, sí. Qué de manera de comerse las ese, ¿no? Bien. <risa> a usted a Rosarino, se reparó, tío. usted reparó eso no, pero está bien, porque a, Rosarino, Rosarino, pues. a Nunca perdió la forma de hablar Rosarina Toda Nunca la perdió su esencia A mí eso es lo que más me gusta de Messi Pero yo no, siento no teníamos que una arengando No, no, no, eufórico, con fuerza Yo cada vez que te juro, cuando necesites fuerza Me voy a poner esta arenga de Messi Qué lindo nuestro capitán. Vamos con todos. Vamos para el Mundial entonces. Tanito, Tanito gracias. De nada, chicos.